Y estamos en vivo, Ley de Alquileres con Impacto Inmobiliario, lo dejo con la conducción de Giselle Acosta. Buenas tardes, buenas tardes, como todos los miércoles estamos aquí desde casa, en este bloque que, que decidimos hacer acá en la familia Mix, Impacto Inmobiliario sigue trabajando, sigue más chiquito, pero aquí estamos. Y esta semana fue una semana muy especial, eh, venimos hablando desde, desde este último... ¿no? semanas sobre la ley de alquileres, pero ya se votó. Este, este sábado, la semana pasada, ya finalmente fue votada y tengo el honor y la suerte de verla otra vez, eh, la diputada nacional Liliana Schwinds. Gracias Lili, te tenemos acá una vez más. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes Karina, buenas tardes Giselle. Gracias por la invitación a, a compartir este ratito, ¿no? Vos sos, vos sos nuestra, vos sos local, o sea, siempre. Sí, estamos. sí. Eh, Tengo más, un cariño más. especial por ustedes ahí. Eh, pero más allá, y más allá de todo, vos entendés, digamos, a veces eh, cuando hablamos de leyes nacionales, y mucho que se habla, o por lo menos lo que la, la información que nos llega a nosotros, es muy referente a lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Y a veces la situación de, del resto de la provincia tiene, tiene otros parámetros, ¿no? y creo que, que con respecto a los alquileres, eh, mucho de eso hay también. Por eso se sigue debatiendo y se sigue discutiendo. Una vez que ya está votada, sigue generando debate. Sigue generando debate y además hay que esperar también, Giselle, que es algo que eso hay que tenerlo en cuenta, la reglamentación de las leyes, porque unas veces... Eh, todo todo también incide muchísimo en cómo se reglamenta me imagino que para ustedes las inmobiliarias eh, será una ley que por ahí le genere un poco de que sea quizás a lo mejor hasta perjudicial no no no yo primero te aclaro que es una ley que yo no la trabajé porque bueno yo volví a asumir este, cuando yo me fui la ley recién entraba eh, Empezaba a trabajarse y cuando vuelvo la ley ya está votada. O sea que no tuve oportunidad de participar en esto. Lo que yo tengo conocimiento es, bueno, obviamente por, por la lectura y por lo que uno vio de la ley, pero no no no, este, no es una ley que haya trabajado yo. Claro, no fuiste parte del proceso. Pero Exacto. como vos fuiste tan ligada, o sea, como vicepresidenta de... de de las comisiones de, has, sí. de los consumidores digo, supongo que has recibido y vas a seguir recibiendo eh, mm -hmm. los, los... que acá, ambos, ambos lados, no tanto el inquilino como el propietario, no deja de ser eh, afectado ¿no? Bueno, sí, eh, el, más, o sea, el más beneficiado obviamente es el inquilino porque vos fijate que por ejemplo la extensión del plazo mínimo del contrato a tres años, antes era de dos eh, lo que tiene que ver este, con la regulación de los aumentos de los alquileres, que van a ser anuales y un índice que surja en promedio a la inflación y a los salarios, eh, que se podrá exigir un mes de depósito eh, y la obligación de devolverlo actualizado, que los impuestos están a cargo del propietario y no del inquilino, eh, bueno, tiene muchas cuestiones. Eh, la obligatoriedad de inscribir el contrato en la FIP, viste que también está eso. Eh, también se otorgó más claridad en, en, el, en la ley a la diferenciación entre expensas ordinarias y en expensas extraordinarias. Por ahí nosotros, eso en el interior. No lo sufrimos Exacto. porque generalmente no tenemos esa problemática, los alquileres casi todos son de, de, de casas y, y no de, de departamentos que tengan expensas tan caras. Entonces, este, eso a nosotros en el interior por ahí no nos impacta. Otras cosas sí. Tal eh, se crea un organismo de control en defensa de los derechos del inquilino para todo el país, la obligatoriedad del domicilio electrónico para notificar reclamos y las cuestiones, y... Lo más importante es la creación del Programa Nacional de Alquiler Social, que está destinado a mujeres en situación de violencia de género, familias que no tengan... Que viste que, en, sobre todo en Buenos Aires, es más, más en, en la ciudad de Buenos Aires, es más complicado el tema de acceder a las garantías y estas cuestiones. Entonces, este programa va a contemplar estas, estas cosas. Acá <ríe> nosotros... Eh, bueno, respecto a la garantía también es algo muy, muy solicitado, creo que... Eh, Estuvimos en el programa anterior hablando con las empresas de garantía, garantías ya, que, que brindan este tipo de garantía, sí. y creo que a ver, va a ser una cuestión también de adaptarnos y de que el, los propietarios eh, aprendan estos, esta, estos sistemas alternativos que están, que están buenos, digamos, a la hora de alquilar. Pero lo que más, uno de los puntos más conflictivos es el, el debate de los tres años, no cuando más sí. en un este país donde... La inflación, o sea, el propietario no termina sabiendo bien cuánto va a cobrar los años de los, de los siguientes, ni el segundo ni el tercer año. Y, y creo que esto hace que, por lo menos, eh, en lo que se habla en, en ¿no? las cámaras, en diferentes cámaras, mucha fuerza para que esto se, vende, se modifique. No, se modifique, se vete parcialmente, no sé cómo se implementará o en la regulación, porque es, es sinceramente, imaginarse un alquiler de acá a tres años es como. Sí, y sí, mirá, yo estoy de los dos lados de mostrador, porque de, en mi ciudad soy, de, soy este, propietario y en Buenos Aires soy inquilina. Entonces, eh, uno lo ve desde los dos lados. Sí, es verdad, esto que estás diciendo, porque la, la tres años en este país es un poco determinar cuánto vas a cobrar o cuánto voy a pagar un alquiler de acá tres años. Bueno, esto, viste, siempre es un riesgo, porque. Mmm, eh, ha pasado y ha pasado con, con, con, en un país donde nosotros tenemos inflación, siempre esto es este, problemático, porque te quedas desactualizado, obviamente, ya nos ha pasado, ha pasado esta cuestión de, de, alquilar, en un, de alquilar en un monto y a los seis meses quedas desactualizado. Es así, pero bueno, eh, qué sé yo, son... son este reglas del juego. Hay que, había que poner un, entiendo yo, yo no la trabajé la ley, pero entiendo que había que poner un, un plazo y bueno, y se determinó así. Respecto a la reglamentación, entonces quedamos a la espera eh, y dentro de lo que, bueno, en tu bloque, pues, bueno, la verdad que llamó la atención un poco que, eh, ta, que muchos diputados de, de la oposición habían trabajado fervientemente en la ley y que no, no hayan acompañado este momento. ¿Cómo, ¿Por qué se cedió que en este contexto, en esta fecha, dado que están con, con el decreto 320, que digamos que está congelado todo el tema de alquileres, que se dio el tratamiento eh, en este momento? ¿no? De eso desconozco porque eso sucedió en senadores. viste, La, la ley en, en diputados ya estaba aprobada. Fue a senadores y la aprobación que faltaba era la de senadores. Eh, desconozco los motivos por los cuales se trató esto con tanta premura ahora en este momento. Entiendo que también debe ser por la cuestión de que estaban reclamando mucho los inquilinos esta situación, y gente que tiene que mudarse ahora en este momento, gente que tiene que renovar contratos, y bueno, era un, en este momento justamente era una, como una necesidad. Claro, porque estábamos ahí en el medio que no se sabía si, se, que, si hacíamos contratos. Claro, que hacíamos contratos, exacto. Que, en ese... Era como para traer un poco de, de terminar con la incertidumbre en la que estaban viviendo muchos. Entonces, bueno, entiendo, pienso que ha sido por esa cuestión que se trató con tanta premura. Bien, bueno. Eh, por otro lado, lo, y lo último que, que respecto a este tema, el, el alcance de la ley, que esa parte no la leí, se, sería a partir de la promulgación y no y tendría, eh, tenemos que claro. ver de... Perdón. No, no, no. Que, sí, sí, hay que esperar la promulgación y hay que esperar la, la reglamentación, porque la ley la tenés que esperar que la reglamenten, eh, así que hay que esperar eso. Incluso podría ser a partir de la reglamentación, a partir de, de cuando termine, digamos, todo lo que tiene que ver la cuarentena seguramente, así que los, no, no. en este momento no sabemos cómo qué contrato hacer, digamos. Sí, sí. Pero yo te diría que sí, vos tenés inmobiliaria, que ya vayas pensando en el tema de los tres años, que ya lo vayan analizando, porque ya está en la ley, en la reglamentación pondrá alguna cuestión más o menos, pero yo no creo que eso lo vayan a cambiar. Ok, o sea, para, para que vayan trabajando, eh, sí. a, a, porque te digo que nosotros también estamos en momento de muchos alquileres anuales, y es como que este, estos meses son el quiebre, los que ya directamente no alquilan y dejan sus propiedades para que solo alquilarlas en verano, que eso también sí. es importante, porque en nuestro caso lo que sucede es que va, hay menos propiedades a disposición de familias, cuesta mucho conseguir en estos lugares costeros eh, propiedades que quieran alquilar, exacto imagínate convencerlos 24 meses, imagínate convencerlos ahora 36 meses, por eso nosotros de repente vemos eh, como en el común. interior, sí. Sí, lógico, que tiene particularidades eh, de regiones en las que es altamente perjudicial, te lo comprendo perfectamente, sobre todo en las zonas turísticas, eh, donde, donde, sí, sí, te comprendo. El mismo valor, eh, alquilando dos o tres meses, que sí, anual, sí. y bueno, con esta crisis, bueno, ya se venían convenciendo, bueno alquilamos este año, alquilamos dos años, y ahora es como que está todo la, de nuevo en la incertidumbre, con justamente lo, creo que lo, lo, en nuestra zona lo, lo que más hace ruido son los 36 meses. Sí, seguramente. Bueno, habrá que ver también con los municipios y la provincia de empezar a hacer programas de vivienda, que bueno, para, sobre todo en, en, en municipios como los de ustedes, en donde eh, a, a, Hacerse de un alquiler es totalmente eh, problemático para alguien de clase media o media baja porque le pasan estas cosas. Eh, bueno. eso, eso debería ser una prioridad del municipio ponerse a trabajar fuertemente en esto. Claro, bien, buen, buena, <risa> buen digamos, sí. como, como solución a, a lo que, que, es, es que. Es que es así, porque si uno mira cuál es la problemática que tienen sus vecinos, si vos me decís que tenés este problema de, de, de que yo lo entiendo porque en todas las zonas costeras debe estar pasando lo mismo porque aún a alguien que es dueño de una propiedad que probablemente ni siquiera viva en el lugar eh, ¿qué le importa? Si, si, si, si encima pensemos en la post -pandemia, analicemos esto Giselle pensemos que eh, mucho turismo no va a irse al exterior y toda nuestra costa ojalá y en buena hora vaya a estar este, explotada eh, en, en el verano. Entonces también con esta situación mucho, muchos dueños van a especular. Por eso eh, yo creo que una política municipal este, tiene que estar ya pensando en, en, en un plan un programa de vivienda, un censo municipal de cuánta gente tienen sin vivienda y empezar a trabajar en esa situación. Es, es interesante, pero bueno, y volvamos, que me llamó mucho la atención justamente cuando eh, planeé esto de hablar contigo, veo, veo que presentaste un proyecto muy interesante respecto a congelar eh, los, los, las, tarjetas crédito, las tarjetas de crédito. Un poquito de eso que también no es inmobiliario, pero me, me, me generó mucha... No, sí, te cuento. Eh, Esas las tarjetas de crédito no bancarizadas. ¿Por qué? Porque el Banco Central en este momento de pandemia dispuso, vos recordarás y los que nos están escuchando también, que las tarjetas de crédito podían refinanciarse en nueve cuotas e incluso se les bajó el, el interés, se les puso un tope. Bueno, eso no sucedió, esa medida no alcanzó, no sé el motivo, porque la explicación no la encuentro, a las tarjetas no bancarizadas. Son aquellas tarjetas justamente que usa un sector de la población que es el más vulnerable, porque son gente que está fuera del sistema bancario y que va con estas tarjetas que generalmente en muchos casos son tarjetas de hipermercados y que la gente utiliza justamente se endeuda para comer. Eh, claro. O para adquirir bienes de, de, de, de suma necesidad. Entonces, bueno eh, lo que planteé es esta situación, que, que en este momento de la pandemia los intereses moratorios y punitorios fueran modificados, se suspendan o se los modifiquen, porque nosotros no podemos admitir que se esté cobrando punitorios y moratorios sobre un, una situación de endeudamiento que tiene que ver con esta situación de que estamos viviendo, que la gente quedó sin trabajo, no puede hacer las changas, bueno, él, él, él, se, se redujo hasta, hasta sus ingresos, y, y está endeudado y todavía le estén corriendo intereses sobre esa situación. Entonces, no es algo que, que, que el usuario lo previó, no es algo que el usuario este, lo hace adrede, es que la situación de pandemia hace que no pueda trabajar. Entonces eh, estoy reclamando, luchando para que esto este, se consiga, para que se modifiquen y se refinancien, puedan refinanciar, igual que los bancarizados, en nueve cuotas. Claro. Por lo menos no. para aliviar y que la gente pueda salir de este, de este endeudamiento que tiene, que además se sigue endeudando hoy día en esta situación. Totalmente. Bueno, eh, Liliana, la verdad es que eh, ustedes han trabajado mucho en Diputados, veo, se, se sigue con, con esta nueva eh, forma ¿no? digital, ya estamos todos eh, acostumbrándonos eh, poco a poco. ¿Qué, qué, ah, más, más allá de la pandemia, eh, ¿cómo ves el, el trabajo? O, vos, yo te veo a vos trabajar un montón, pero digo, vos mm, danos... Mm, aliciente de cómo vemos el tema de la pandemia, cómo los argentinos nos vienen atravesando y, y, el, y se habla mucho de los políticos de los de los políticos de que si trabajan, que si no trabajan que es, unas palabras desde, de, digamos, de los políticos que yo respeto un montón el trabajo de los políticos hacia, hacia nosotros, ¿no? Que cuando estamos así de igual a igual respecto a, a que nos, cuando nosotros nos elegimos, por qué nos elegimos y Quedamos tranquilos que están trabajando para nosotros, ¿no? Mira, yo te voy a contar una cosa. La Cámara de Diputados no dejó de trabajar nunca en esta pandemia, porque lo primero que hizo fue eh, presidencia Sergio Massa, en buscar un mecanismo, inmediatamente cuando esto ocurrió, buscar un mecanismo por el cual pudiéramos seguir eh, trabajando. Eso se logró, inmediatamente se adaptó la Cámara de Diputados al teletrabajo que era una necesidad, no estaba ni pensado, no estaba ni preparado, vos pensás que nosotros no teníamos ni siquiera firma digital. No, no, en la Cámara no se presentaban, este, tanto que la, porque tengo que decirlo, tanto que la, que la gestión anterior de Cambiemos hablaba de la modernización, de la modernización, nosotros en la Cámara de Diputados no teníamos firma digital. No se podía presentar proyectos este, a través de, de firma digital. Por no sé qué, por seguridad, por.. Bueno. Primer punto, eso, eso funcionó rápidamente. Y, y segundo punto, eh, los medios nacionales, Ponen siempre el ojo sobre nosotros, sobre los diputados. Yo no digo que seamos lo mejor del mundo, ni, ni, ni quiero entrar en una defensa de, de cada uno de, de, de, en lo personal, porque ¿sabes qué pasa? Hay de todo, como en todas las cuestiones, como en todas, las, como en todas las, las cosas. Hay gente honesta, gente que no, gente que trabaja, gente que no. Como te pasará con las inmobiliarias, que hay competencia desleal, como todo. En todos los lugares, lo mismo que pasa en la vida cotidiana, pasa en la política. Ahora. Los medios nacionales, el año pasado, que la Cámara de Diputados tuvo solamente tres reuniones, tres sesiones ordinarias en todo el año, no dijeron nada. ¿Vos los escuchaste hablar? ¿Quejarse? Yo no los escuché nunca, quejarse de que no, hubo tres reuniones y no había coronavirus, no había nada que les amenazara poder reunirse. Sin embargo, los señores de Cambiemos no dijeron ni pío. Ahora empezaron a gritar que la Cámara no funcionaba, que peligraba la democracia. No peligra la democracia y nosotros desde el primero de marzo estamos trabajando. Si no solamente el que no nos cree puede ir a mirar los archivos de la cantidad de reuniones que se hicieron en cada comisión, cuando el año pasado hubo comisiones que no hicieron una sola reunión y no les impedía nada poder reunirse. Entonces viste hay mucha operación mediática en contra de la política, eh, siempre la hubo, bueno, esta vez aprovecharon la pandemia para venir en contra, pero la cámara está trabajando y si no, la gente puede entrar, googlear y ver la cantidad de proyectos que se han presentado en este momento. Sí, y, y nos quedó pendiente el de, el de Internet que también leí. Que ah, el cabello... sí, ese si querés hacemos otro día una charla sobre ese tema del acceso, eh, porque en esta pandemia, mirá cómo nos mostró la necesidad de eh, Internet y de la comunicación a través, que van de la mano. No separemos más la telefonía celular de Internet. Porque hoy día no es la telefonía que yo levanto el teléfono y hablo así. Hoy en día el teléfono celular ofrece entretenimiento, ofrece todo, y hay gente que ni siquiera tiene computadora. Yo he descubierto gente que, chicos que están estudiando a través del teléfono celular de su madre o de su padre. Entonces, eh, no separemos más una cosa de la otra. Eh, van juntos y son un servicio esencial, quedó a las claras, esencial para el trabajo, esencial para la educación, y esencial para la vida afectiva, porque cuando pasan estas desgracias, cuando viene una catástrofe de este tema, esto también en lo psicológico y en lo afectivo nos permitió la comunicación. Son esenciales, no pueden ser más que no fueran servicio público. Bueno, es un tema que me apasiona, otro día si querés, para no restarte más te lo, te lo hablamos me encanta hablar con vos y vamos a volver a, a hablarlo. El, el Liliana, eh, te agradezco, seguimos en contacto y bueno, vamos a ver esperar la reglamentación y volveremos a, a molestar en caso de... Bueno, <risa> ¿cómo, el... cómo no. Les mando un abrazo, muchas gracias y bueno, bueno. nos veremos pronto. A cuidarse gracias. todos, que la gente, el mensaje este, que la gente siga manteniendo la distancia que sigan cumpliendo, que ahora en el Día del Padre no vayan a romperla y se vayan a hacer asados y se junten a comer asados, porque ese justamente, o a tomar a ser mateadas, porque ese justamente es el conflicto. Miren, yo les hablo desde Olavarría, que fue la ciudad en la provincia de Buenos Aires que más este, casos de coronavirus tuvo, y fue por esta cuestión. Porque la falta de controles y que, y que la gente no respetó esta cuestión de no juntarse a comer asados o no tomar mate. Entonces, que ahora viene el día del padre. La mejor forma de demostrar el afecto hacia nuestros padres es cuidándonos y cuidarlo. Entonces, en sus casas, cada uno. Tal cual. Gracias, Liliana. Te, te dejo eh, en familia y yo me quedo acá con Cari eh, un ratito más al aire. Nos Muchas vemos. Gracias. Hasta luego. Hola, Cari. Hola, sí. ¿Estás por ahí? Que hoy no nos vimos. Voy, acá, bueno, acá estoy. Está muy, muy, muy. Ahí me, se me escucha, ¿no? Muy atenta, realmente muy interesante. Qué lindo es escucharla. Como vos abriste, esa posibilidad de varios temas me encantó. Me salí un poquito de, de, de, de, la, de la línea, perdón, pero la verdad es que siempre que tengo la posibilidad de hablar, eh, porque es como que hablamos siempre de los políticos como una tercera persona, como si no fuesen parte del, del, de, de nosotros, ¿no? Y Liliana es una persona muy muy amable para hablar y para tener esta clase de, de conversaciones, por eso por ahí me salió un poquito, porque me parecía importante recordar cada tanto que nosotros somos los que votamos y que los ponemos ahí y que necesitamos este intercambio, ¿no? Por lo que... Más si nos da la posibilidad de escucharlo. Tal cual, bueno, quedará para otra entrevista, ¿eh? porque quedaron muchos temas pendientes. Lo hacemos por mí. <risa> Cuando vengas al estudio. Bueno, Carla, gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a vos. Gisela Costa, en Impacto Inmobiliario, en tener magazine. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.